La diversidad y la inclusión son aspectos clave en esta sociedad que todos debemos de conocer para saber hacer y saber estar. En nuestro país, en nuestro trabajo, en nuestras clases, en nuestra comunidad de vecinos, hay gente que tiene alguna necesidad. No estoy hablando solo de una discapacidad, estoy hablando de personas mayores, de niños, de alguien que tiene alguna escayola o algún brazo que no puede utilizar para usar el móvil o usar otro aparato. El objetivo de este curso es que conozca la problemática subyacente y las posibles vías de solución porque tú como profesional aplicando el diseño universal puedes ayudar a otras personas y todos necesitamos ayuda, todos somos especiales, todos tenemos una necesidad, recuérdalo. Así pues, durante el curso estaremos intentando que adquieras una serie de conocimientos, una serie de hábitos para que seas el promotor del cambio y de la inclusión y si además esa inclusión la aplicamos también a las tecnologías, podemos llegar a más personas. ¿Te apetece trabajar estos conceptos en un curso abierto, gratuito y en línea? Abierto a toda la sociedad, no necesitas ser estudiante de la Universidad de Granada, pero si así lo fueras y superas el curso con éxito, puedes solicitar el reconocimiento de un crédito ECTS. Anímate a participar.